Bienvenidos, mentes brillantes. Bienvenidos a un nuevo video en el canal Tona Belira. En este video te quiero ayudar a dar los primeros pasos utilizando el programa Anki para que practiques y memorices vocabulario de la forma más eficiente posible. Los kids. Bienvenidos al primer formato de video tutorial en este Video práctico, quiero ayudarte a dar los primeros pasos utilizando el programa Anki, donde aplicamos la repetición espaciada para que vayamos estudiando, aprendiendo vocabulario de la forma más eficiente. Así que vamos a ello. Partimos entonces. ¿Cómo son los primeros pasos para que puedas trabajar con el programa Anki? Vas a estar en tu escritorio. En este caso yo tengo un computador con el sistema operativo de Windows y e ingresarás a tu navegador preferido, por ejemplo Brave o Chrome y vas a ingresar a la página de creación de cuenta de Anki, que te dejé en la cajita de descripción abajo. Simplemente la puedes copiar, la ingresas aquí en la parte superior, le haces enter y te va a aparecer la página donde puedas crear tu cuenta. Aquí te piden ingresar tu correo, crear una contraseña. ¿Y por qué este paso es importante? Porque al crear una cuenta en Anki te permite luego sincronizar tu cuenta, por ejemplo, en diferentes tipos de equipos Puedes trabajar entonces vocabulario en tu computador y también puedes trabajar desde tu celular. Y eso es importante porque queremos llevar el aprendizaje a todos los sitios donde nos estamos moviendo. Aquí haciendo clic en Sign Up te va a llegar un correo, te va a pedir confirmar tu cuenta. Y una vez hecho este paso viene el paso número 2 que sería meterte a la página apps.ankiweb.net que también te dejé en la cajita de la descripción y te aparece la página web de Anki donde te vas a meter en la parte de download y aquí ya por defecto te va a sugerir qué versión de Anki puedes bajar en este caso yo tengo computador con Windows como les dije si tienes un computador con Mac lo más probable es que acá te aparece la pestaña así y en la cajita de color azul vas a hacer clic y va a empezar a bajar el, el archivo que ejecuta la instalación del programa. Hacemos clic y lo, vas a guardar, y lo vas a guardar en tu escritorio, cosa que yo ya he hecho, por lo tanto voy a omitir este paso. En tu escritorio te va a aparecer este símbolo del de la ejecución de la instalación. Le vas a hacer doble clic y hacer todos los pasos para instalar el programa en tu computador. Y luego vas a tener este símbolo en tu escritorio. Le haces doble clic a Anki. Ahora ya estamos en el paso número 3. La primera vez que ingresas al programa Anki te va a, pedi te va a pedir ingresar tu cuenta, tu usuario, tu contraseña. Y ya te va a aparecer la interfaz de Anki, que se ve así. Es una interfaz bastante simple, no es tan intuitiva, pero tampoco es compleja. Y les voy a explicar ahora desde cero cómo crear las tarjetas para que puedas aprender vocabulario nuevo. Aquí es importante entender que Anki funciona con, con el término de mazo. ¿Qué significa mazo? Mazo significa simplemente una, una recolección de tarjetas que tú vas creando. ¿Qué tienes que hacer entonces? Paso número uno aquí. Hacer clic en crear mazo. En la parte abajo de esta ventana. Y le damos un nombre a nuestro mazo. Ahora en el mazo de ejemplo le damos el nombre animales. Y hacemos clic en aceptar. No se fijen eh, mucho en la parte que dice predeterminado. Eso es algo que ya viene por defecto desde Anki. Aquí vamos a, ahora a enfocarnos en el nuevo mazo que acabamos de crear, que se llama animales. Si le hacemos clic encima de ese mazo, nos aparece este mensaje que nos dice Enhorabuena, has finalizado este mazo por hoy. Ahora, ¿qué sigue? Sigue aquí empezar a crear nuevas tarjetas. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos clic donde dice Añadir. Y se nos abre esta ventana. Podemos bajar la ventana anterior para que nos enfoquemos para que nos enfoquemos completamente en esta ventana. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Tenemos varias partes. Lo primero que vemos es tipo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos si hacemos clic encima de este campo. Tenemos distintas opciones de tipos de tarjetas que se pueden crear pero para efectos de iniciar con este programa vamos a utilizar la primera línea donde dice básico. Hacemos clic en seleccionar y ¿qué significa básico? Significa que vamos a tener acá dos campos, una, una que se llama anverso, que simplemente significa la parte frontal de tu tarjeta, y reverso, que eso sería la parte trasera de tu tarjeta. Luego, aquí arriba dice mazo, y este es el mazo que acabamos de crear, y acá siempre es importante que agregues el vocabulario dentro del mazo que quieres agregarlo. Luego tenemos una parte que dice campos, tarjeta, y también tenemos todos estos símbolos. Donde podemos modificar cierta información de la forma como escribirlo, colores. Y se los voy a ir explicando ahora uh, cuando vamos a crear tarjetas. Vamos a crear nuestra primera tarjeta. Vamos a aprender un animal en alemán que sería el perro. Colocamos en parte frontal, perro. Y en la parte reversa colocamos der Hund. Aquí es importante, como estamos aprendiendo un sustantivo, que vamos a colocar el género de este sustantivo. Y también es importante que escribamos bien la palabra. Por ejemplo, en un sustantivo necesitamos colocar la primera letra en mayúscula. Cuando hicimos todo esto, hacemos clic en Añadir. Y acabamos de crear nuestra primera tarjeta. Ahora vamos con la segunda. Vamos a aprender la palabra GATO. En alemán, como se dice... Un comentario aquí, como la lengua alemana tiene caracteres que la lengua española no tiene, pueden agregar un teclado desde su computador para que le salgan todas las opciones de, de letras y eso sería agregando acá otro idioma al computador para que vayan simplemente cambiando el teclado y puedan sin problema agregar un U o un E y les sea fácil esta parte de la creación. Ya, creamos nuestra segunda tarjeta. Tercera tarjeta. En la tercera tarjeta les voy a enseñar que pueden agregar más que solamente una palabra en estos diferentes campos y le vamos a agregar una imagen. Y esto es una de las partes bastante prácticas y bastante útiles de Anki que podemos agregar la información visual que tanto nos ayuda en memorizar vocabulario. Así, ¿qué necesitamos hacer aquí? Vamos de vuelta a nuestro navegador. Vamos a una página de Google y ingresamos el vocabulario a aprender. En este caso vamos a aprender la palabra caballo. Entonces colocamos caballo en la búsqueda y luego en la parte de imágenes, en alemán dipelda, hacemos clic para que nos aparezcan un montón, un montón de imágenes de caballos. Importante aquí es que... Elijan una foto de las que más pueden asociar a la palabra que quieren aprender, la que más les gusta, y esa imagen la van a arrastrar y soltar en su escritorio. Aquí... Para crear ya desde el inicio un orden en el aprendizaje Le pueden cambiar el nombre a esta imagen Para que nos diga download mil veces en su, en su escritorio Y le colocan, por ejemplo, eh, tercer vocabulario, caballo ya ¿Y cómo metemos esto ahora a nuestra tarjeta? Es muy fácil lo van a, Le van a hacer clic Y lo van a arrastrar y soltar en la parte frontal de su tarjeta Esto es una opción La opción número 2, lo voy a borrar La opción número 2, en esta parte Donde está el símbolo Que dice Adjuntar imágenes Pueden hacer clic y le aparece la ventana De poder elegir algún tipo de, de archivo Desde su ordenador y le hacen clic En la foto que les gustó del caballo Y hacen abrir Y también se va a agregar en este campo De anverso Luego le colocan, en la parte reverso, el significado de esta imagen que es feat colocando nuevamente el género y también la palabra con mayúscula como es un sustantivo. Y hacemos clic en añadir. Ya hemos creado tres tarjetas. Una vez que añadimos estas tres nuevas palabras que vamos a estudiar, voy a cerrar esta ventana para que puedan ver cómo será una práctica de estudiar estudiando este nuevo vocabulario. Estamos todavía dentro del mazo de animales y vamos a hacer clic en comenzar a estudiar. Y aquí ahora nos, se nos va a presentar las tarjetas que hemos creado. Primera tarjeta sería perro. Ya nos ponemos a pensar qué significa perro en alemán. Les damos unos segundos para que lo, lo recordemos y luego has, hacemos clic en mostrar respuesta. Aquí nos muestra, el resultado nos muestra qué significa perro en alemán, que es der Hund. Aquí un comentario súper importante es que vayan siendo muy honestos con su memoria. Si realmente les sale muy fácil recordar qué significa perro en alemán, hacen clic en fácil. Si más o menos lo recuerdan, hacen clic en bien. Y si se les olvidó completamente, hacen clic en otra vez. Entonces voy a hacer acá clic en bien. Y me presenta el siguiente vocabulario, que es gato. Y pienso que significa en alemán. Y luego me muestra die Katze Y aquí nuestra tercera opción, que era vocabulario con una imagen. Y nos presenta la foto que hemos elegido. Y acá el mismo juego, qué significa esta imagen, qué es. Y recordar la palabra en alemán. Luego hacer clic en mostrar respuesta. Vamos a agregar una cuarta tarjeta. En esta tarjeta vamos a cambiar el tipo de tarjeta y para eso hacemos clic en tipo y hacemos clic en básico donde dicen paréntesis teclear la respuesta y ponemos seleccionar y esto qué significa significa que vamos a en el proceso de aprender tener que colocar en escrito la palabra que aprendemos agregamos entonces otro vocabulario que sería el pájaro en alemán teafugel y ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que cuando estudiamos nos aparece la palabra pájaro en español y nos va a pedir que escribamos en alemán el significado de esta palabra. Y escribimos, ya. Y acá viene la parte nuevamente de pensar, a ver qué significa pájaro en alemán. Y, por ejemplo, ay no me acuerdo muy bien, voy a colocar di Voy a escribir de esa forma. Voy a colocar mostrar respuesta. Y aquí esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, escribimos mal la palabra, nos va a poner en rojo donde hay un error, en este caso, ay, me equivoqué de género, y me va a arrojar que no es ti sino es tea, fugel, y además se me olvidó colocar la mayúscula. De, de la V, entonces también me arroja la V y me muestra esta es la forma correcta a decir en alemán. de Fogel. Esto sería crear tarjetas con la opción de tener que escribir la respuesta. En caso cuando yo coloco de forma correcta, qué significa pájaro en alemán. Locotea. Fogel. Y... Hago clic en mostrar respuesta y si lo escribo de forma correcta, acá me va a arrojar la palabra completa en verde. Y ahí puedo decir, ah, muy bien, esto era fácil para mí, por ejemplo. Así que esto es todo, espero que les sirvan estos pasos para poder em empezar a utilizar el programa Anki para memorizar tu vocabulario. En resumen, ¿qué hemos aprendido en este tutorial? Hemos aprendido a crear una cuenta en Anki, hemos aprendido a cómo crear de la forma más básica una tarjeta colocando por el lado frontal la palabra en español, por reversa la palabra en alemán. También hemos aprendido que podemos agregar un campo donde podemos redactar una palabra cuando se nos presenta en un idioma. ¿Por qué le estoy recomendando el programa Anki? ¿Por qué creo que es positivo? Bueno, porque tiene varias ventajas. Una de ellas es que te ahorra tiempo, porque como utiliza la repetición espaciada, te presenta el vocabulario en la forma más oportuna posible. Además, es un programa que lo puedes sincronizar con tu cuenta, por lo tanto, lo puedes utilizar en tu celular, lo puedes utilizar en tu computador y así incorporar el aprendizaje en tu día a día. Y tercer punto muy importante es que las tarjetas tienen la opción de hacer muchas personalizaciones. Puedes agregar imágenes, puedes agregar audio, pero tiene muchas otras opciones como ir agregando campos y personalizándolo. Hay mucha información disponible en YouTube. Te, te invito a explorar un poquito en otros tutoriales para que vayas encontrando la forma que más te acomoda, que más te gusta y que realmente sea exitoso y eficiente la memorización de tu vocabulario. Con eso dicho, aprovecho también de decir muy feliz Navidad a todos. Fruelige Vainas, este va a ser el último video del año 2019. Ahora me voy a tomar cuatro semanas de vacaciones para estar un poco con familia, para recobrar las energías. Eso significa que no va a haber ningún video en cuatro semanas. A partir del 23 de enero del año 2020, voy a seguir con el mismo ritmo normal de las frecuencias de dos videos en la semana. Se vienen muchos contenidos muy interesantes y muy entretenidos. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Les quiero mandar un especial saludo también a Diego, a Miriam, a Luis... Y a todos sus comentarios constantes que me dan mucha energía, me dan mucha alegría y motivación para seguir generando nuevo contenido para ustedes. Así que me alegro vernos en el siguiente video en 2020. Besonís